¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 20 minutos, comenzamos ya una nueva edición de Ataque Directo por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/slash tu Nada nos calla. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram tu zona X. Y las redes sociales de Ataque Directo en Instagram, arroba Ataque Directo Radio En Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo Y en nuestra fanpage de Facebook, Ataque Directo FM Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio dedicado al fútbol femenino Un momento histórico para nuestro programa Porque por fin vamos a poder hacer... El sorteo para nuestra oh, compañera oh. y gran amiga Marisela Chilita Pérez que se reintegra el día de hoy a las transmisiones de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de tu Cena X, tras diversos problemas que había tenido pero ahora se suma con todo. Chilita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Ya habíamos tenido la oportunidad de, de conversar ahí tras cámara. Ahora en vivo en el programa, ¿no? Bacán estando acá y al fin tira, voy a tirar la rifa, pues igual varias personas me habían preguntado, así que eh, eso, bien aquí en cuarentena, eh, acostándome temprano, levantándome temprano también, ya que igual entrenamos temprano con el equipo, así que eso, bien, todo bien. Perfecto. Mi Qué bueno, antes de continuar con esta entrevista sorteo que vamos a hacer contigo eh, quiero excusar a la profe Carla Ravera que iba a participar con nosotros pero por inconvenientes técnicos no se pudo dar la instancia, pero va a estar el día de mañana sí o sí, también junto con Chilita, porque mañana nos toca entrevista a un integrante de Unión La Calera que vamos a estar avisando en nuestras redes sociales, así que les mandamos un gran abrazo a Carlita que está compartiendo en estos no, momentos no, no, la transmisión sí, sí, sí. de streaming y ya iba a estar participando a través de las preguntas que ustedes nos pueden realizar en nuestro eh, Facebook fanpage, fanpage, bien digo, eh, tu zona X, para que puedan hacer preguntas y también estén atentos a lo que vamos a llevar a cabo. Oye, Chinita, antes de ya partir con el sorteo, te quería hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo te demoraste en poder lograr conseguir el dinero para tu tratamiento? Porque... Tú nos comentabas que fue sumamente compleja la situación que tuviste que vivir. Claro, o sea... Pucha, para pa vender la rifa igual me... Esta es la tercera rifa. porque la tercera ya? Sí, pues la tercera. Había hecho rifa antes y esta es la tercera rifa que, que sorteo y la estaba vendiendo desde diciembre del año pasado y hace como dos meses habíamos quedado en tirarla. Así que ya lleva varios, varios ratos adentro del horno para para sacarla ya Apo. Así que bucha quedaron como, no sé, yo creo que unos cuatro números sin vender. El resto lo vendí todo. Así que. Napo. Eh, esperando a sortearla ahora nomás. Claro, efectivamente. Queremos dar las gracias a nombre de Ataque Directo. Bueno, Chelita tenía su, sus contactos también, que también se portaron 7 con ella tenemos a la Fernanda Pinilla que va a regalarnos para esta rifa una camiseta autografiada por parte de ella también a, a Templario Tattoo Perfect Design también a la profesora Fernando Paso por los cursos que va a ofrecer de acondicionamiento físico y también a nombre del programa Queremos brindarle las gracias A dos de nuestros auspiciadores A Ñuble Print Por ese lindo set de la selección chilena Que sí, nos mandó se Eduardo pasaron, se pasaron Eso, en, la, en los estudio. Están bajo siete llaves Guardado lo, el set de la selección chilena Ahí estamos viendo en estos momentos En pantalla de nuestro streaming Estamos viendo, una, estamos viendo la imagen Del... El set de la selección chilena que nos ofreció, ofreció New Le Print, Y estoy muy pero muy agradecido por parte de, de Eduardo Porque desde el minuto uno cuando supo que íbamos a hacer esta rifa y la situación Él dijo de forma desinteresada, cuenta con nosotros, vamos a hacer todo lo posible Y ahí está este lindo set que es una tacita, dos llaveros y un reloj O sea, tremendo pero tremendo trabajo Mira. por parte de New Le Print. Acá está la camiseta de la Feña Pinilla, ah, buena. por toda la chiquilla de la selección. Buena. Tú. Ahí. Buenísimo. Talla ahí M. estamos mostrando... Buena, talla M. Buena. Talla M, sí, sí, sí. Con bueno, el número 14, buenísimo. Y ahí estamos viendo la imagen también de Fernanda Pinilla. Oye, todo esto nos escribió la, la profe, nos escribió... Eh, Fernando Paso Te manda saludos, dice Grande Chilita cuenta conmigo siempre Así que Aguante, muy agradecido bella, sí. De la profe Muchas también en este, en este sentido También me queremos Claro, ahí estamos mostrando También otros oh, de los premios Tenemos el me templario de Perfect Design, La Polera Y queremos darle las gracias a Deportes Coro Que nos facilitó también Un moral para sortearlo Coro también que va a ser patrocinador del cuadro de Unión La Calera, ahí estamos viendo en estos momentos en pantalla el morral que vamos a sortear en estos momentos, que William ya finalizando toda esta pandemia lo va a traer al estudio y nosotros lo vamos a regalar al ganador, pero lo que es New Lepin, el set de la selección está en los estudios, así que eso está bajo siete llaves y lo de otro también post, que man, quería premios. exacto de todas, todas formas lo... los premios hay que entregarlo ya pasando esto, así que pero exacto. ya que la gente ya se vaya comunicando con las personas que corresponden para hacerle la entrega a su, su premio. Sí, y lo otro, también, exacto, y lo otro también que quería comentar: eh, darle las gracias también a Tu Zona X por el apoyo que nos brindó con esta cruzada para apoyar a nuestra compañera también al cuadro de Unión La Calera Femenino, y también a todos los auspiciadores, no quiero desmerecer al resto, pero todos se portaron muy bien con, con esto, y algo histórico, porque en ningún programa, por lo que yo tengo entendido, o sea, se va a hacer lo que vamos a hacer ahora, que es sortear una rifa para apoyar a una jugadora profesional, y esto demuestra, y aquí me quiero tomar una licencia, Chelita, y uh -huh. lo digo con todas las de la ley y me hago responsable de mis mm -hmm. palabras, esto demuestra que hay muchas carencias dentro del fútbol femenino y que estas cosas no pueden pasar sin desmerecer el apoyo de ustedes, pero claro. las chicas tienen que tener un seguro, tienen que estar protegidas en caso de esto, porque aquí tenemos desafortunadamente un, un ejemplo de una tremenda persona, una tremenda compañera, una tremenda futbolista profesional que te ha costado mucho rehacer tu vida tras esto. Es que, claro, yo creo que a cualquier persona detrás de una lesión... Eh, después de una lesión es difícil retomar la vida normal. Y aún más si eh, dentro de todo yo hay una vida como deportista. Porque ya, eh, no sé, po, el tema de ir a mi trabajo en bicicleta, después irme a mi, los entrenamientos en bicicleta, después eh, venirme a mi casa en bicicleta y, y entrenar de martes a sábado y trabajar de lunes a viernes y moverse para todos el lado a después que tu vida se estanque por decirlo así po', o que se pare, porque se para de un momento a otro y, y tenés que volver a rearmar todo ¿cachai? y no sé, pues creo que afortunadamente lo que me pasó a mí no no, no es tan grave como por ejemplo lo que eh, pueden pasar otras personas ¿cachai? quizás eh, se hace más difícil por, porque tenéis que trabajar, tenéis que hacer otras cosas aparte de jugar fútbol. Pero, no sé, eh, es bonito ver lo que hay detrás de eso también, que es lo como el apoyo, eh, eh, la gente que, que te de cierta forma te admira porque queréis seguir con esto a pesar de que no te des nada. Eh, eh, siento que, no sé, obviamente... Eh, como decía una compañera delante con la que estábamos conversando eh, no hay que caer en el deberismo porque eh, no sé, pues, deberíamos tener muchas cosas pero no estar entonces dentro de lo que podamos tener eh, dar lo mejor nomás pues. y dentro de lo que yo también pude obtener que fue quizás lo que me pudo cubrir el seguro el eh, que fue el, mi operación eh, mi rehabilitación eh, afortunadamente ya venía juntando plata de antes así que nada pues eh, con la rifa se me hizo un poco más fácil pagármela ahora ya termino la próxima semana con la quine y me va a evaluar y vamos a ver qué, qué pasa pues po. porque también el tema online es más difícil ver las evaluaciones y todo po. así que nada pues yo más que quizás eh, haber tomado esto como puta eh, un golpe que cambió negativamente fue como al contrario o sea te hace ver el fútbol de otra forma te hace apreciar a tus compañeros de otra forma y a tu equipo también de otra forma así que y al fútbol en general la vida bueno, también claro te sumaste también a las comunicaciones has estado con nosotros claro, has visto exacto. otras perspectivas y eso igual es eh, me imagino que para ti ha sido enri enriquecedor Sí, súper enriquecedor. Es que creo que la experiencia de poder conversar de fútbol, eh, teniendo quizá tanto que decir respecto a él, eh, es bonito po, que se dé la oportunidad, más que también está la profe Carla, eh, que ha sido parte como de la familia, de mi familia, de la cual yo pertenezco, que Unión La Calera. Eh, no sé, po, desde el principio yo estoy de... Desde que, es que estamos desde que antes que naciera la cosa, pues entonces es bonito también incluirme en este proyecto y volver a retomarlo ahora, porque para acá bueno, es entretenido. Sí, claro, es entretenido que, que, sí. Oye, acá, de... claro que sí. Oye, acá, Chelita acá escribe la capitana, que la entrevistamos hace unas semanas atrás a Camila Vargas, Chelita Crack, le pone acá, y acá un amigo de la casa, ¿Qué? que es Gabriel Azócar. Guardados en el búnker, saludos. Así que sigan mandando sus saludos acá al streaming de Tu Zona X. También, si quieren hacerles preguntas a la chilita, lo vamos a hacer. Mi estimada, ¿qué le parece que comencemos? Pues, ah, con pues la rifa, perfecto, me parece sí, perfecto. Va. Mire, aquí tengo todos los papelitos, los, ¿Ya? los números del 1 al 100. Si sale el que no se vendió, lo tiramos a la guapo. Obvio, oh, usted, usted, usted se hace responsable de eso. A mí, déjeme en los datos. De los premios relacionados a los pisos del programa Porque ahí yo tengo que coordinar para hacer la entrega <risa> Así no, que también, no hay problema Y también, él... también tiene, tenemos que etiquetar a los ganadores Para que sepas quiénes sí. son Porque no todos quizás están siguiendo la programación Así que... Obvio quienes, quienes no estén atentos ahí Vamos a tener guardado la... Ya, démosle Oye, ¿con, vamos, qué, vamos a... vamos, ¿con qué premio vamos a partir? Vamos a partir Con... La, el balón de fútbol Con el balón de fútbol ¿Y de qué marca el balón de fútbol? Porque eso no lo no, no comentaste No, no lo he comentado y Ah, no sorpresa a Es sorpresa, sí Ah, muy bien, muy bien. bien estamos viendo algunos balones Para que se vayan haciendo más o menos la idea de ¿Quién se va a ganar aquí. este primer premio? Vamos, chita. Bueno, aquí está el primer número Vamos a abrirlo redolores de tambores si tiene <tos> el, hilo, <efectos> <tos> <diez>. <tos> el número 17 el diecisiete. número 17 ya nombre diecisiete. de quién está dice alexandra ibarra y sale su número de teléfono aquí así que Buenísimo. creo que, creo que en, una, en un partido con que tuvieron las chiquillas yo vendí algunos números y la mamá de alguna compañera sub-15 creo que compró ese número por eso O sea, sí, ese número Por eso me dejó su nombre y su número de teléfono Así que ahí la voy a llamar para decirle que ganó su balón de fútbol Ahí lo vamos a anotar nosotros en el streaming eh, ya, ya, ya. Ganadora de balón de fútbol, eh, Alexandra, ¿el apellido era? Ibarra, Ibarra Alexandre Ibarra. Igual en la interna chilita cuando tengamos todos los ganadores, te voy a pedir de favor que me los envíes porque los vamos a colocar en las redes sociales de ataque directo para que la ya, gente va. se vaya enterando quiénes fueron los ganadores de los respectivos premios. Pero yo los voy a anotar acá en el streaming ya. que está apareciendo en el fanpage de zona X para que ya se vayan haciendo la idea de aquellos que ya están teniendo ¿Vagora? sus premios. Felicitaciones a Alexandra Así que ahí se, se con cochilitas Oye, ahora vamos con la bolera personalizada ¿Ya? La bolera personalizada de Perfect Design Perfect. Abierto, Perfect Design Perfect eh, Design Es de un amigo que vivía cerca de acá De mi casa Y él se fue al sur Pero igual tiene su local acá en Santiago Y hacen envío a todos lados Así que, napo su trabajo es súper profesional, también nos ayudan con los estampados cuando estaban acá, con los estampados de las poleras de entrenamiento, así que no, bacán, bacán Perfect Design, siempre apañándome, desde el principio, así que, Buenísimo. La cámara es tuya, vamos. Y siempre se raja con premios Perfect Design, siempre se raja ¿Cómo con... ¿Cómo eso? ¿Cómo eso siempre se raja? ¿Cómo ¿Cómo eso? Hay que un término chileno para decir que, eh, no sé, pues siempre, se, siempre dona premios para... para ah, vivir. muy bien. Ahí está el número 48, a ver. ¡Redale, tambores! ¡Taca, taca, taca, taca! El 48, el 48, a ver quién es el 48. Vamos, vamos a ver. <risas> es la Maca de Casanova. Macarena Casanova. Macarena Casanova entonces es la ganadora de la polera personalizada de Perfect Design, esta. así que ahí se va a contactar con Chelita para que le hagan entrega de su premio, le agradecemos por supuesto a Macarena por haber participado en esta rifa para nuestra compañera de programa y jugadora de Unión La Calera, así que reiteramos las felicitaciones a Macarena Casanova. Sigue los, no, los saludos acá en el streaming, nos escribe el profe Mauro Reyes Un tremendo saludo Gonzalo, saludos a todos los entrenadores de fútbol nacional e internacional Abrazo de gol Te quiero contar lo siguiente ¿Quién te habla? Mauricio Lara y Carla Ravera Estamos participando de, una, de un foro a través de Zoom con, donde nos estamos contactando con entrenadores nacionales e internacionales de las ramas de tercera división y fútbol femenino. Así que dentro de junio vamos a tener grandes sorpresas, vamos a entrevistar a algunos entrenadores, futbolistas, no solamente de Chile, sino que también fuera del país, para que, por supuesto, ahí estés con nosotros. Genial, genial, genial, genial. Espectacular, me parece. Oye, F. ¿sabes qué? Dígame. Quiero compartir el enlace con más gente. ¿Cómo lo hago? ¿Será posible hacerlo a esta altura o ya no? Déjame a mí no. nomás. hecho, no no, no de, de, para que estés tranquila, yo te etiquete desde tu Facebook. Ah, desde mi Facebook. Ya, perfecto. Sí. ya bacán. Yo te etiqueté, así que para que estés tranquila. No me etiqueté allá. Le damos ya, con el otro eh, entonces porque sí. es uno de los más importantes este premio Hay mucha, mucha gente que me pregunta por esto Y ya, que mira. han hinchado a... dale Mira, lo que quería señalar es que la ganadora del balón es Alexandra Ibarra uh -huh. Y la ganadora de la polera Perfect Design es Macarena Casanova Para que la gente se vaya sí. enterando de los premios que hemos realizado no, vamos a ir primero oh. con el con el premio de Gorur. Ah, vamos con el Morral, va genial. Exacto. Vamos genial. con el Morral. Entonces, de Lo Sí, vos y también el pucheo nuestro, que nos va a dar nuestra indumentaria deportiva. Exactamente, para y, el primer equipo. Exacto. El número 97 Tu tu tu, tu, tu. Real de Ya taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Yeah, 97 ¿Qué será el 97? 97 El 97 es mi sobrino Bastián Que lo compró mi hermano Ah mira Qué es buenísimo Qué suerte el, yeah, él? El, el Bastián Bastián Pérez Mi sobrino ya, perfecto. Oh, mi sobrino tiene dos añitos. Está hermoso ese morral. Sí, y para que lleve sus cositas, así que. Bacán, qué buena. Buen Gracias, hijo. hermano, por comprarme el número, igual. ¿eh? Mi hermano sí. ahí que hace un tiempo ya dejó de vivir con nosotros. Ahora tiene su familia, se casó, tiene su hijo. Así que, nada, no, igual me sigue apañando siempre. Buenísimo, oye te quiero notificar que hay mucha gente que está sintonizando el programa ahora, agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos, ahí estamos anotando a todos los ganadores y respecto al moral de Korul, apenas lo tengamos en nuestro poder, lo vamos a hacer entrega a tu sobrinito, ya, obviamente Bien, tenemos, okay. que tomar la tenemos que tomar la foto de rigor, que ese fue el acuerdo que hicimos con Corul. claro que oye. sí. Oye, Mi sigue. hermano por último se la, sopa, se la toma y después la enviamos ahí a, a las redes. Exacto. Siguen los saludos acá en las redes de Tu Zona X. Nos escribe el profe Carlos Rojas del Club Atlético Central. Saludos al gran grupo que estamos formando, ahí en base a lo que había comentado previamente. Y el profe Mauro, que él también trabajó en el fútbol femenino, precisamente en Unión Española escribe algo que es muy importante con relación a lo que está viviendo estas áreas ya sea el fútbol amateur, la tercera división y el fútbol femenino que hay que seguir luchando por la profesionalización de la tercera división y también del fútbol femenino en Chile y eso es lo que nosotros como programa queremos hacer también ser un envión para que eh, muchos den su opinión su postura así como lo estás haciendo tú para que esto siga creciendo es verdad o sea ojalá todos tuvieran eh, la disposición de apostar eh, al fútbol ya sea femenino y de tercera que son los que están quizá un poco más abandonados y que también es una calidad de fútbol que no es, no es menor así que na, po, mientras más hayan espacio, yo creo que te, más tenemos que aprovecharlos le damos con el otro ¿con qué nos vamos a ver ahora chiquita? Ahora nos vamos con el de Nuble Prime. Nuble Print. Nuble Print, eso. Es que me creó gringa. Gringa. Muy bien. Sí, muy bien. Gracias Eduardo por ese tremendo, tremendo trabajo. Nos vamos con el set de la set eh, selección. De la selección. Set Ahí por chileno, cuál. chileno. El chileno. Yeah, ya, de onde. Oh, ya, chelida. Ya, redoble de tambores Y, <risas> y es el 72 72 ¿Quién tiene el número 72? 72. A ver, ¿quién es el 72? Pero ¡Oh! Vamos, vamos, ¡Al vamos. agua! ¡Al agua! ¡Mira, está vacío! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡Está vacío! ¡Está vacío! Está vacío. Ya, ¡Vamos con otro, otro! ¡Vamos con otro! ¡El tiro nomás! A ver... Démosle, démosle. Ahí, ahí. El 52. 52. 52. Y, ya, a ver. y el 52 es la Romero, la Parche. Mi compañera que ahora. de equipo, que ¿Ya? ahora sufrió hace poco un. Hubo un accidente y, y también le estamos haciendo una rifa oh, y una buenísimo. cosa así que ella se ganó el set de la selección eh, chilena. Que bacán, igual porque la, la parte es colombiana, po. entonces igual lleva un tiempo aquí en Chile, así que bacán, tiene hasta su camiseta chilena y todo bacán. Buenísimo, eh, Valentina Romero entonces la ganadora de set de New Levin eh, Valentina Romero jugadora del cuadro de Unión La Calera, la misma chica que tú comentabas que había sufrido esta lesión ojo aviso lo siguiente esa misma rifa que estamos promocionando también a través de Ataque Directo y Tu Zona X por las redes sociales lo vamos a hacer acá también La vamos a hacer acá ahí esperamos contar también con la profe nuevamente y antes de continuar chiquita ahí anotamos los, los ganadores siguen los posteos mira te voy a comentar, el profe Mauro escribe, las chicas se lo merecen, es por eso que tuve la decisión de irme al fútbol femenino a realizar mis trabajos, espero que les siga yendo excelente a todas. Acá escribe el profesor Carlos Rojas, saludos a Unión La Caldera también, hemos jugado con ellas en varias ocasiones y es tremendo aprendizaje para ambos equipos, jugadores y cuerpo técnico muy apasionado y chicas muy educadas. Acá nos escribe Manuel Jorquera a seguir creciendo Unión La Calera. Así que esos son los saluditos que nos envían a través del Facebook Live de Tu Zona X para el Club Unión La Calera y para nosotros mismos, Chilita. Bacán, pues yo agradezco caleta a la gente que nos ve, que nos sigue, que eh, también como comentábamos con la profe Carla, eh, hace poco teníamos una reunión, a ¿no? todo esto antes de, de estar acá en el programa, tuvimos una reunión con mi equipo y Napo. Eh, es lindo poder conversar, y como decía la profe, hay, no sé, po, eh, pocas poca oportunidades para quizá darse a conocer, y esas oportunidades de repente hay gente que las ve y nosotras no, no les tomamos el peso. Y nada, lo mismo que decía, que somos eh, que te cataloguen como un grupo quizá educado, que eh, nunca miramos en menos a algún rival. Eh, Tampoco estamos como eh, no sé po, numéricamente o como en rendimiento muy arriba, como para creernos algo tampoco. Así que eh, nada, pues siempre a seguir trabajando, a seguir profesionalizando esto, aunque no nos paguen, pero profesionalizándolo como desde la actitud más que, más que todo. Así sí, que. Sí. Antes de. Antes de pasar al. al siguiente premio. Esta pregunta te la tengo que hacer, bueno, tú ya eres parte del programa Pero te la tengo que preguntar como jugadora del Club Unión La Calera ¿Qué te parece el apoyo de Tu Zona X y también de otros medios de comunicación independientes para con ustedes? Eh, yo creo que como dije anteriormente, nosotros tenemos que tratar de agarrarnos de, de donde más se pueda ¿Cachai? De, aunque... Eh, sea cualquier medio, para nosotros es importante la difusión, porque ya que eh, no se da, no se hace, eh, de manera como dependiente de nuestro, nuestra institución o a la institución que nosotros, eh, eh, no sé, pues representamos, ¿cachai? Eh, lo que hacen ustedes como Zona X, lo que... O sea, y nosotros como ataque directo ahora lo que hacen también, lo que hicieron conmigo de invitarme como jugadora a formar parte también de, del panel ahí, eh, es bonito, po, es bonito que se den este tipo de oportunidades, es bonito que, que también, por ejemplo, Corur se quiso sumar a la familia nuestra, a, a querer apoyarnos, porque finalmente nosotras teníamos que costear con todo po, y es difícil. Cuando tenéis que costear transporte, indumentaria, entrenamiento, eh, colación, todo, ¿cachai? Y algunas que viven solas, yo aún tengo el privilegio de vivir con mis viejos y, y que me ayudan, pero hay compañeras que viven solas y, y también tienen que pagar su arriendo, sus su gastos, ¿cachai? y es súper difícil, po. es súper difícil mantenerte como firme en esto y, y creer también que en algún momento eh, se puedan dar las cosas de, de la manera en que uno quiera po. pero aún así, cada avance, cada, cada pequeño avance, cada persona que quiera sumarse eh, es un gran un gran granito de arena po, ¿cachai? se valora aún más cuando estáis haciendo como el cimiento Sí, mira, adhiriéndome a lo que tú comentas, eh, yo quiero señalar lo siguiente Yo llevo seis años con ustedes, trabajando, o sea, seis meses trabajando en lo que es el fútbol femenino Yo era de esas personas, lo he dicho siempre, jamás lo voy a negar Que hay que fútbol femenino, que fome, que lata Y gracias a ustedes en particular, y lo digo de forma pública y con mucha humildad Gracias al cuadro de Unión La Calera y también al cuadro de Águilas de Santiago, yo me di cuenta de la tremenda y cruda realidad, así tal cual lo digo, que ustedes viven. Y me saco el sombrero por todo el trabajo que los entrenadores, los coordinadores, lo que hace la profe Carla, lo que hacen ustedes como jugadoras, la cohesión que tienen. Lo mismo que hace la Denise con su equipo, yo me saco el sombrero por el tremendo trabajo que, que hacen... Y en estos seis meses siento que igual He dado mi granito de arena Para que ustedes puedan crecer Puedan tener sus cosas Y de verdad yo estoy sumamente Orgulloso, porque en cierto modo Igual soy parte de y, y lo hago con cariño, lo hago porque me gusta Me gusta mucho el fútbol Y me he encariñado bastante con ustedes Como, como equipo Y también me he encariñado con las chicas Que se sacan la mugre Para que puedan jugar profesionalmente porque le, le comento a todos nuestros auditores, ¿saben cuántos equipos son aquellos que tienen solamente contratos para sus jugadoras? Dos. Colo-Colo y Santiago Morning. ¿Saben cuántos equipos tienen las indumentarias para que puedan jugar tranquilamente? Son tres. Colo-Colo, Santiago Morning, Universidad Católica y hasta por ahí la Universidad de Chile. ¿Cuántos equipos pueden eh, darle el costeo a sus muchachas para que puedan? asegurarse en lo que es la parte salud en la parte de cotizaciones y también poder tener un sueldo como lo merecen coloco a los lo Santiago Mono mi palestino que ha hecho una tremenda campaña con todo lo que ha hecho el profe Claudio Aún le ha costado mantenerse cosas, pero se sacan la mugre y los jugadores valoran lo que han hecho las muchachas. Y la semana pasada contamos la realidad de Fernández Vial, que es maravillosa. Todo el trabajo que ha hecho el profesor José Luis, lo que ha sí. hecho don Carlos Tolosa. Carlos. Y esas cosas son admirables y no se comentan en los medios grandes. Y eso es grave. Nada. Es que no se comenta nada porque eh, como mucha gente... Bueno, no sé si tú viste ahora... En... Hoy día yo vi un, un posteo que había hecho una chica argentina sobre el fútbol masculino que bueno que dicen que vuelve y el femenino ni, ni por si acaso. Eh, habían varios tipos que volteaban cosas así como, pero ¿quién los va a ver? Si quién apuesta por usted, si ustedes no ganan ni plata, y ay, ah, bla bla bla bla, ¿cachai? Eh, siento que. Aunque nosotros todavía seguimos remando contra eso, ¿cachai? Y quizás hasta cuándo vamos a estar en esa misma dinámica, po? Y es fome, eh, pues, eh, Es fome, es fome claro. sentirlo así, pero sabemos que es la realidad y que vamos a tener que hacerlo así y seguir poniéndole el pecho a las balas, como se dice, y, y seguir trabajando desde, desde lo que podemos, po, ¿cachai? Desde lo que podemos dar, que es todo, po. finalmente es todo, porque... Eh, es, es lo que podemos dar pues, ¿cachai? el tiempo que entrenamos el tiempo que podemos dar a nuestros entrenamientos el tiempo que, que quizá eh, porque no sé pues, cuando estábamos en cancha eh, es cuático ver cómo la, nuestras compañeras y uno mismo se esfuerza tanto por, por llegar a los entrenamientos y llegar a la hora y ojalá estar vestido cuando los profes te llamen a trotar a claro eh, eh, siento que eso no, eso es darlo todo, pues, ¿cachai? Eso es darlo todo por, por, por, por el fútbol. No, porque no recibís nada de cambio, y de hecho estábamos más que todo, porque nosotros hasta el año pasado hasta el año pasado pagábamos mensualidad, pues, ¿cachai? Para entrenar, para jugar. Entonces, eh, pero no porque se fueran por dentro con la plata, sino que porque también los profes como profesionales eh, merecen, aunque sea, tener plata para sus pasajes, ¿cachai? Exactamente eh, Entonces, son cosas tan mínimas que de repente eh, de afuera no se ve pues. Mucha gente a mí misma me pregunta así como Oye, tú soy profesional y la cosa así, sí Ah, pero, ¿y ustedes ganan algo? Y es como, pucha, eh, dinero no ganamos Hay otro tipo de satisfacciones que se ganan, ¿cachai? Pero finalmente, donde no te ganáis dinero, nunca te toman como profesional. Lo ven con más como un joven. Oye, pero ¿y tú qué te hacer? Oye, pero entonces, si no te pagan, ¿y de qué vaya a vivir? ¿O qué pretendías hacer realmente? Porque no creo que el fútbol te dé más, ¿pues cachai? Exactamente. Entonces, Oye, es, mm, Sigue los posteos acá, nos escribe acá el profesor Mauro que estuvo en Unión. Aquí nos acota algo muy importante. Dice, la Unión Española también tenía los uniformes. No cobraban. Les daban sus colaciones y pagaba, pagaban movilización Entre paréntesis, el club, no las chicas Damaris Flores, grande Unión La Calera femenino Hay talento, pero falta apoyo Y respecto a Unión La Calera Vamos a dar una noticia Que me acaba de notificar la profe Carla Que es buenísima para el club Pero cuando ya notifiquemos nuestros auspiciadores Tenemos una tremenda noticia que quiero compartir Con todas ustedes, chicas del cuadro de Unión La Calera Y nuestros auditores y también nos escribe acá un amigo tuyo, que te manda saludos, que es Washington Vázquez. Saludos, chiquita. Buena, te acá. buena El rolo. Besito. Partner. <risa> gracias. él Así que mira, eso, él, dígame. Déjame aguantar que poco él. Él es sí, nuestro dale. hincha, po. Él es nuestro hincha. El hincha oficial de nuestro club. Del club femenino. La carrera femenino. Él no, pura, no ha ido a ver a casi todos los partidos. Eh... Yo no lo conocía, en realidad no, no tenía idea de su existencia hasta que me acuerdo que un día quedé afuera o nos fue a ver a un partido amistoso y y, na, po, y que nos admirara por nuestro fútbol, ¿cachai? Es algo que quizá no se ve siempre, po. no se ve siempre y es una persona que, que dentro de todo es súper leal con con el club, con el club nuestro y con nosotras mismas, con, como jugadoras. Yo personalmente, cuando... si necesito algo así, es terrible buena onda conmigo, eh, no sé. Siempre que vendí números de rifa él me compró, así que nada, pues, bacán. Eh, esos son hinchas, pues. Esos son hinchas y finalmente, cachai, que aunque tengamos un solo un hincha o aunque se vayan sumando más, eh, es muy valorable, cachai, todo. Todo, como te dije yo, quizás un granito de arena que se ve muy pequeño, pero pero, pero al final, no sé, po, después miráis de lejos todos los granitos de arena y se ve súper linda la playa, ¿cachai? Entonces, Benísimo. no sé, po, bacán, bacán. Aguante, Rolo. Esa es historias historia linda del fútbol que queremos dar a conocer acá en nuestro programa y que también, no solamente Washington, sino que mucha gente más. Tenemos también a nuestro gran amigo Francisco eh, Galleguillo, que es un tipo que sabe mucho de fútbol femenino. También la tremenda labor que ha hecho el profe Claudio con Palestino. Lo que han hecho otros tremendos personajes también de la historia del fútbol, como el caso de la misma profe Isabel. Tenemos también... Varios otros programas que también han aportado con ustedes, bueno ahora nos hemos sumado nosotros y eso igual indica que vamos por buen camino, aunque sea lento, pero la idea Exacto. es que tenemos que dar el paso para que esto de una buena vez se profesionalice. Sí, bo, eh, eh, o sea, como no sé si suena repetitiva, pero es bonito... <risa> Es bonito ver cómo crece esto, aunque sea da poquito. Así que nada, no, bacán. Oye, si vamos con los premios, o ¿no? Sí, antes ¿Ahora de eres? eso, antes yeah. de eso, porque tenemos yeah. tiempo, eh, tiempo, queremos pasar a nuestros auspiciadores, queremos darle las gracias partiendo con nuestros amigos de Newbleprint. Nubleprint, bueno, ahí ustedes pudieron apreciar el, el premio que nosotros. Brindamos gentileza de Nuble Print, que es un set de la selección chilena, que son tacitas, que son llaveros, también relojes, también tienen puerta mouse, la gente de Nuble Print, y todos esos materiales lo pueden buscar en su Instagram, arroba nubleprint. Y contactarse con Eduardo Asensio al WhatsApp más 569 66927829 New Lebrin que también se le ha ido jugando con el fútbol femenino y ahí está colaborando con algunos equipos. Entre ellos el cuadro de Unión La Calera de Todo Corazón. Muy pero muy agradecidos del apoyo de la gente de New Lebrin para con nosotros. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco. Y ahí me, me escribieron en la interna, nos querían dar las gracias porque les fue muy bien en el sorteo por el Día de las Madres con la Kifkar. Y bueno. ahí tenían, tenían un premio muy lindo para la ganadora, que es de la zona de Igui, claro está, y regaloneó como nunca a su mamá. Así que si quieren ver las fotos, ingresen al Instagram, arroba con W-Bajo y pueden escribir también al WhatsApp más 569-576-58109. Ellos son de la zona de Iquique, en Salvador Allende, 3158, entre Playa Blanca y Los Molles. Y ellos dijeron que ya apenas esto se solucione, van a venir al estudio de la radio y van a embellecer cada día más a nuestras panelistas de Ataque Directo Fútbol Femenino. Así que les damos las gracias a los muchachos de Estilista Turco por brindarnos su apoyo. También queremos saludar nuevamente y brindarle las gracias a la gente de Deportes Coru por colaborarnos en esta rifa con nuestra compañera Marisela Pérez. Y ellos tienen la mejor indumentaria deportiva, ya sea para el fútbol amateur y también el fútbol femenino. Ya estamos esperando con ansias cómo va a ser el modelo para el primer equipo del cuadro de Unión La Calera. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros, contactos con William Cortés, que es el dueño de esta eh, empresa, que es el más 569-9927-983. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, que también se la juegan por el fútbol femenino en el carácter profesional y amateur, con la mejor agua purificada de la región Metro Politana. despacho gratis por todo Santiago recargas de bidones por mil pesos, cuatro recargas en adelante 2.500, ya cuando volvamos a la normalidad, ellos nos van a facilitar para tu zona X un bidón de agua mensual, así que fantástica iniciativa de nuestro amigo Bastián, le damos las gracias por el apoyo pueden sí, escribir bien, al Instagram Pueden escribir al Instagram, aqua.antu y al WhatsApp más 569-455-56740. Y este es para la Denise, que le encanta el café a nuestra compañera de labores. Y también para Eso. DJ Fatih que si ustedes quieren el mejor café en granos, también chocolates de cacao, pueden encontrarlos en Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que es la mejor tienda dedicada al café, en, la, en los segmentos que yo le había comentado café en grano, también cacao también tienen elementos para poder preparar tu propio café y cuadros con granos de café para que puedas adornar tu, tu casa, tu pieza, tu oficina para mayor información visítalos en www.pasarcafetero.com o al instagram arroba pasar.cafetero o al whatsapp más 569 79 5 41-02 así que muy agradecidos de nuestros amigos de Bazar Cafetero. Y la noticia que quería compartir con ustedes, bueno, la profe Carla la iba a dar acá con nosotros, oh. pero por lo que les comenté al principio del programa no pudo estar en esta oportunidad. Tenemos un nuevo auspiciador que, no, también, la... que también va a colaborar con la gente de... De Unión La Calera, y esa es la noticia que queríamos dar porque van a darle difusión al cuadro de Unión La Calera femenino en sus redes sociales y ya cuando volvamos a la normalidad vamos a tener más sorpresas que no puedo adelantar por el momento, pero solamente eso les puedo decir. Planeta 7 se suma a Ataque Directo, también nos va a colaborar con Zona X y... Ya prontamente en su página web www.planeta7.cl Vamos a ver todas las redes sociales de Unión La Calera Femenina Para que las puedan seguir, puedan escribir y puedan apoyar Ellos son una tienda online donde venden productos para hacer deportes Ya sea patines, ya sea camisetas, hacen eventos ¿Tienen también inventario? Tienen una... exactamente no, Tienen una... Efectivamente, y tienen también escuelas, apoyan escuelas de fútbol y se la quieren jugar por el fútbol femenino Así que de todo Yo corazón le damos Qué las gracias gracia. Le damos las gracias a Planeta 7 por sumarse a Ataque Directo, también a apoyar en tu zona X Y por supuesto por dar eh, difusión a lo que está haciendo la escuadra de Unión La Calera Femenina Así que bienvenido Planeta 7 eh, también lo pueden visitar en su Instagram, eh, arroba planeta7-spa, y en eh, la página web que es www.planeta7.cl, y en Facebook anotan Planeta7, todo junto, ahí pueden sacar más información. Ahí pueden hacer compras online de la indumentaria deportiva, como bien decía Marisela, y por lo que comentaba Manuel Duarte, que es el dueño de esta, de esta empresa, Ahí estamos apreciando en las imágenes gracias a DJ Fakir Productos que ellos promocionan como balones, patines Ahí tenemos una compañera que es la que es la Bane del programa Solo para Perdedores Que a ella le gusta andar en patines Así que ahí podría cotizar para que pueda eh, tener otros patines para practicar su deporte predilecto También tenemos pero son, balones Pero son patines artísticos, pues Exactamente, ella practica eso Son, son, sí, son eh, bonitos, o sea, bonito el, el patinaje sí, o artístico sea también, también poco apoyado Sí, claramente, qué? como muchas ramas deportivas Así que es algo que queríamos notificar Y estamos muy contentos de que Planeta 7 se una a nosotros Así que eso queríamos señalar, mi estimada Chilita Pero antes, Oye, gracias, para pues, ya gracias. continuar con la rifa Sí. Para llevar el primer de la rifa les vuelvo a reiterar www.planeta7.cl para más información más 56966155967 que es el WhatsApp de Manuel que es el dueño de esta de esta pyme y pueden escribir al correo contacto@planeta7.cl para que se puedan informar de los precios de la indumentaria deportiva que vende a través de su página web. Así que muchas gracias, Planeta 7, por ser parte de la familia de directo Tu Zona X y de Unión La Calera Femenina. Continuamos, Chilita con tu rifa. Llevamos cuatro ya. ya. Sí, oye, ahora voy a tirar las la clases personalizadas de la feña, de la feña o paso, pero paso. Eh, en Instagram arroba fer-opaso-pf. Ella, eh, Napo, es una súper buena profesional. Eh, apenas supo que yo estaba haciendo una rifa, eh, se ofreció con estas cinco sesiones personalizadas. Así que, Napo, eh, el que se la gane, que la aproveche viendo más. Y que, y que también la sigan en sus redes po, ahí, para que la apoyen en su en su trabajo ahora virtual porque para todos es, es difícil esto de, de, de la webcam claro, de la sí. internet ya aquí bueno vamos a ir a la profe la vamos a invitar para junio, ahí vamos a tenerla para, para alguna entrevista, así que ahí vamos a coordinar claro, con eso. Bacán. Oye, la feña, les cuento un poco de ella, ella es preparadora física del, del equipo Aguará, que es un equipo que está en la reina. Eh, que ellos están en tercera, igual y están, Tercera división B. Sí, están y con el fútbol femenino también están como en divisiones de sub-17 y ella está ahí, po, en la sub-17 de, del equipo. Así que, nada, pues bacán. Una vez igual la compañía y hacer sus clases y no, genial. Muy lindo, muy linda la labor que también ella hace con el fútbol femenino, que es formar a las niñas más chicas y. Y enseñarle un poco más de la disciplina del fútbol y deportiva en general, pues, ¿cachai? Porque nosotras, eh, como mujeres, igual tenemos menos cultura deportiva, ¿cachai? Entonces, de repente es más difícil adquirir ciertos movimientos y ciertas cosas, así que... No, hay que trabajar con eso, en el fútbol femenino sobre todo. Efectivamente. Ya, Vamos con el premio. Sí, de la profe. Las cinco clases personalizadas con... Con la preparadora física Ahí para eso? que tengan vamos. sus clases online Y... Esta cuarentena no... No estén ahí de flojito Ya, vamos a ver Te creo. Sí. La el, el, 27. el 27 el es... 27 es... Y el 27 es... Cha cha cha cha Cha cha cha cha Tururutu, tururutu Que ganó, que la Melaza, es una amiga, la Nicolasa Melaza, así es su Instagram Mira, pero el nombre Ay, se llama, es que yo la conozco así vos, por su Instagram, la anoté aquí Ya lo eh, no vamos a anotar. Nicole, Nicole se llama Ya, no, ahora es Nicolasa Melaza Sí, Nicolasa Melaza, sí, esa es Ningún problema, así que ella eh, se ganó las clases con la profesora Fernanda Opaso. Va a sacarle harto provecho, porque es, que es, que es una tremenda profesional la profesora. Exacto, tiene que aprovecharla y tratar de también, ahora aprovechar de pasar el dato de la, de la seña que hace sus clases online, para que la contacten. Ya, eh, ahora se viene un premio que, que iba va a tirar, pero me arrepentí. Ya que me preguntaron mucho que es el tatuaje personalizado también de Templario Tattoo así que ahora se viene el mega yo, yo, de... yo también lo quiero todos lo quieren todos lo quieren, ¿Todo ¿Todo quieren? Este claro un tatuaje <risas> todos quieren este tatuaje ya démosle ole oh, vamos oh, vamos oh. ya aquí el número bueno, ¿no? es el 33, como los mineros, los La edad de mineros, Jesús. <ríe> los mineros, bueno, ¿Ya? Que no es el libro, como el Piñera, para siempre. <ríe> <ríe> ya. ya vamos con el número, es el 33, ¿quién es? Ya, es el Ricardo, Ricardo no no fue sé su apellido tampoco, pero lo tengo anotado aquí como el Ricardo, el amigo de mi hermano. Ricardo Fernández. Ricardo se, se llama, o sea, nosotros le decimos Cachardo. Quizás lo entendemos que él también nos sigue por las redes de Zona X, así que siempre ve el programa y todo, así que ahí está. El 33, el Cachardo. ¡Fuerísimo! Ricardo. Lo anoté Ricardo entre el, paréntesis, el... amigo de Marisela Oye, tremendo premio, un tatuaje gratis Sí, que tiene suerte, maldito. <risa> <risa> ya, y... Y este... La camiseta este es... Sí, vos, este igual es codiciadísimo La camiseta de la feña Aquí Fernanda la Aquí la tengo tengo. Sí. Ahí estamos viendo imágenes de Fernanda Pinilla a través del streaming gentileza de DJ Fagir, así que muchas gracias a todos por el tremendo apoyo que nos han brindado. Terminando este, porque qué este es el último premio Cholita, verdad? Este es el último, sí, el último. No ha escrito mucha gente, así que estamos muy contentos porque estas son cosas que nosotros las queríamos hacer en vivo en el estudio. Y quiero aprovechar de agradecer a dos personas que desafortunadamente por esta situación y por la lógica puntual no pudieron estar acá, pero estaban muy interesadas en colaborar, que eran la negra D y ellas dos querían estar en tu rifa, querían cantar, querían participar y sí, sí. me habían preguntado en la interna y te mandaron muchos saludos. Yo soy eternamente... Te mando, a ellas mando dos, mucho cariño. Sí. Ah, y también pero a la también, un saludo para ella. Y son tremenda artista las chiquillas y tratando de sacar todo el power femenino con sus canciones, con su música, así que no, bacán, bacán, admiración para ella. Perfecto, vamos con la camiseta. sí gracias, gracias por querer estar con, con nosotros ahí en el programa y, y que bucha, por las circunstancias no se dio, pero se sabe que quisieron estar, así que bacán. Ahora vamos con la camiseta. Vamos con la camiseta. Esta la entrego yo, así que cualquier persona, el que la gane, tiene que ponerse de acuerdo conmigo para que la entreguemos. Perfecto. Ta-ta-ta-ta. pero es. Ya. Y ya, salió el número: el número 31. 31. ¿Quién tiene el número 31, Chilita? El número 31. El número 31 lo tiene la Aurora. Aurora, Aurora. de Quilicura. Aurora, eh, la. Quilicura de alto rendimiento Quilicura. Ah, una chica que juega ya que también. Sí, no, la, en la entrena. Entrena a las chicas de... de alto rendimiento Quilicura. Ah, buenísimo sí, sí, es una profe que entrena ahí Ella me compró, me acuerdo que como cuatro números Y así que ella ganó la camiseta po. Perfecto y Ella era Ella la profe... Ah, Buenísimo Ella, sí, ella eh. y, y quería la camiseta po. Así que era, y Venía por la camiseta o el tatuaje Así que puta felicitaciones Aurora Cuando nos veamos, si es que nos vemos algún día tenemos que vernos porque te tengo que entregar la camiseta Así que Napo eh, sí. Te voy a avisar, le voy a hablar por interno Porque tengo su Instagram Así que Napo, felicitaciones A la Aurora que se ganó La camiseta de la feña Sí, efectivamente Vamos a dar a los ganadores de todos los premios Ya. La ganadora Del balón Alexandra sí. Inostrosa, Ibarra, perdón, Alexandra Ibarra eh, tenemos acá la ganadora de la polera Perfect Design, Macarena Casanova Ganador del sí. Morral Corur, Bastián Pérez Tenemos también acá a, a la ganadora de, del set de New Le Prince Selección Chilena Que es la chica del cuadro de un, Romero, la carrera Que es Valentina Romero, la muchacha por la cual estamos haciendo una rifa Que ahí vamos a mostrar el afiche también el ganador del tatuaje que es un amigo tuyo, Ricardo y sí, tenemos Ricardo acá Cachardo. a la Ricardo Cachardo eh, Fernanda ya la camiseta la ganó la profesora Aurora del cuadro de alto rendimiento Kilicora y eh, la clase con la profesora Fernando Paso, una amiga tuya que es Nicolasa Melaza esos son los ganadores sí. del sorteo de la rifa de la chilita, a todos aquellos que colaboraron que nos brindaron la difusión A nuestros auspiciadores Les queremos dar las gracias de todo corazón Y este tipo de cosas las vamos a seguir haciendo Porque no vamos a dejar de lado a nuestras muchachas Que necesitan Apoyo también de nosotros Como medio de comunicación Para que puedan costearse sus tratamientos Y en base a eso Tenemos muchos posteos que los quiero compartir a continuación Porque Hay algunos que son muy interesantes Y es bueno que lo analicemos Tenemos acá, mira Chilita te escribió ¿Sí? la profe Paola Ya. te escribió la profe Paola ¿No? dice lo siguiente Marisela Pérez, una jugadora desequilibrante, excelente técnica tiene mucho que hablar dentro de cancha apasionada, amante, fiel al fútbol y sus valores, coincido plenamente coincido plenamente acá te escribió eh, en, linda, base lincha, en, en base del Facebook de Damaris Flores una ah, gran persona, Rolo en base al hincha que tú hablabas, atentamente Laliz Dicen bueno. Flores, hermosa persona y gran jugadora chelita. Acá te escribe Muriel Rodríguez, grande Chelita, te pone corazoncito Este posteo yo lo quería compartir Que es de Francisco Galleguillos Calderón, nuestro gran amigo Una triste realidad de nuestro fútbol femenino es que las jugadoras cuando deben ser operadas deben recurrir a rifas y bingos Mi pregunta es, ¿la NFP no se hizo responsable a través del seguro que tienen las jugadoras del campeonato nacional femenino para cubrir la lesión de Marisela? Éxito en su recuperación Y dignidad para las jugadoras Del fútbol femenino Y acá También no, tenemos responder de... eso, ¿Sí? Déjame responderle el... eh, Quiero aprovechar también el tiempo De responderle a la profe Pau Muchas gracias por su saludo eh, Yo soy una fiel admiradora de su trabajo Y de ella como persona También, así que nada bacán. Sé que es un amante del fútbol igual que yo Así que nada eh, a mi compañera Laliz, que es una hermosa, muchas gracias. Eh, y eh, no recuerdo quién fue el, el último comentario, pero eh, sí, de mí se hizo cargo la ANFP con el seguro, eh, y pero que solo me alcanzaba a cubrir la operación, porque el seguro es limitado, si tiene se cubre hasta cierto punto, y y también hay como cláusulas detrás que tenés que atenderte en un lugar y hay ciertas cosas que al final te limitan a decir oye, si necesitas operarte ahora tienes que ser en este lugar y de repente se gasta yo me gasté eh, casi todo el saldo del seguro en mi operación entonces eh, el saldo extra que quedó me quedó como para cubrir la las sesiones postoperatorias con el doctor, con el traumatólogo que era como la evaluación y que me iba viendo cómo, cómo seguía eh, y para hacerme cualquier otro tipo de examen el tema está eh, la rifa, eh, eh, yo la seguí por mi rehabilitación, ya que el club no, tiene, no, no se pone con lucas, entonces no tenemos profesionales a, a nuestro alcance o profesionales que quieran hacer su pega sin, sin que sean remunerados entonces, por eso tenemos que recurrir quizás eh, a, a tener un kinesiólogo personal y, y, y recurrir a ese gasto por querer volver a jugar, ¿cachai? Por querer... Claro. Eh, es para eso, porque si yo quisiera haber hecho quizás mi vida, yo estoy caminando bien, yo troto, ¿cachai? Y todo, pero yo quiero volver a jugar y para eso me estoy preparando y para eso necesito eh, costearlo. Po. Entonces... Y claro, es lamentable, es penoso y fome, pero pero como te digo, como lo dije al principio, igual hay cosas detrás que es como el apoyo y la admiración que uno genera sin, sin pensarlo, pues, ¿cachai? Así que eso. No, está bien, está bien, está bien, de verdad, te noto emocionada con lo que comentas, no esperabas que esto se iba a dar de esta forma, me imagino, y agradecer, el es que cariño. yo estoy muy contento, de verdad, estoy igual estoy muy contento. Y es que eh, el cariño de la gente cuando cuando tú estás, porque al final, como yo lo decía, po, o sea, cuando tú te lesionás y, y tu vida es el fútbol, cuando... Mi vida giraba en torno al fútbol, yo comía y trabajaba para el fútbol, todo para el fútbol, pues ¿cachai? Mis horarios todos coincidían para yo poder ir a entrenar, para poder a presentarme a los partidos y, y todo, pues ¿cachai? Entonces, es eh, emocionante cuando te vi solo, te estáis solo y de repente te llega un mensaje de personas que tú no conocís que... Eh, Pucha, te ven de otros equipos también, eh, compañeras, colegas, futbolistas que eh, uno no se imagina que te que te ven y que te admiran de cierta forma, así como una también la admira a ella porque el trabajo que se hace como futbolista femenino eh, es pesado, pues, es pesado, entonces se valora, pues, se valora mucho más. Mira aquí las redes sociales siguen la respuesta en base a lo que tú comentabas Acá escribe Sofía Pavés Grande Chelita Nos escribe nuevamente Francisco Galleguillos Se justifica cuando hablamos de triste realidad entonces Gracias por la respuesta y nos escribe el profe Mauro Una pena que la NFP siga dejando al debe la salud de las jugadoras El año pasado también hubo problemas y la NFP brilla por su ausencia Lo peor es que después se jactan de buscar la igualdad eso acá nos señala la igualdad en el desarrollo del fútbol. Mucho ánimo y fuerza. Si necesitas un Kine que me avisen, quizás puedo dar una pequeña mano. Esa es una de las cosas lindas que bueno, a mí, a mí me, emociona, me emociona del programa porque cada día se sigue sumando gente eh, y quieren apoyar no solamente a ustedes, sino que también a todas las jugadoras por igual. Y Perfecto. ya no, hemos vivido cosas muy lindas, de verdad. La semana pasada cuando entrevistamos a Fernández Vial que van a donar una camiseta autografiada por las jugadoras para tu compañera que, que está con la lesión y que también vamos a hacer la rifa acá en vivo y en directo. Y esas cosas son lindas porque la idea es que sigamos sumando y no restar. Y también Exacto. es bueno que desnudemos estas realidades porque desafortunadamente por esta pandemia se han notado de forma potente. Muchas prioridades Y en base... Y en base a lo que postea acá, Mauro, vamos al tema que queríamos analizar, que es muy delicado y que al fútbol femenino también le pesa mucho. La renuncia de Sebastián Montero, presidente de la ANFP. Por ahí leí en el, Insta, en el Instagram y también en el Facebook de algunos futbolistas, entrenadores y gente del fútbol femenino que le agradecían el apoyo que estaba brindando Sebastián Montero a la, perdón, Sebastián Moreno a la, a la rama femenina de la selección. ¿Tú cómo eh, viste ese apoyo? ¿Fue solamente la selección, las jugadoras o hubo cosas al debe? Es que con el fútbol femenino siempre hay cosas al debe, pues... Eh... Eh, a ver, con el, el tema de, de lo que hicieron con la selección chilena femenina yo no encuentro que haya sido quizás eh, un mérito porque siento que se lo merecían las chiquillas, se merecían todo lo que lo que tuvieron después del mundial, después de haber atravesado una preparatoria solas, absolutamente solas, porque no tuvieron ningún partido amistoso previo al mundial no tuvieron ninguna preparación y aún así eh, como se dice, en la calle dieron cara con, contra equipos que... Porque el grupo que nos tocó igual fue pesado. Entonces, contra equipos que son potencia en, en el fútbol femenino. Entonces, eh, no sé, siento que... Eh, claro, lo que hizo él eh, sí es importante, pero la persona que venga siento que tiene que hacerlo más aún, porque creo que era lo que necesitábamos nomás, pues, lo, que, lo que se tiene que dar, pero lo que hablábamos quizá anteriormente también esto de que, ¿qué sacamos? ya la selección está bien, hay que darle cabida, hay que darle entrenamiento hay que darle buenos entrenamientos porque tenemos que reforzar la selección pero para poder reforzar una selección tienes que reforzar la liga local entonces y para reforzar la liga local tenéis que invertir en ella Exactamente. porque finalmente Exactamente. finalmente las jugadoras que nosotros tenemos en nuestra selección, la mayoría está afuera, ¿cachai? y O se fue hacia afuera y después ahora los equipos grandes la tomaron porque eh, que se aprovechan también de eso, ¿cachai? Como de, ah, ya, que vuelvan porque, total, les pagamos y, y eso también hace que el fútbol femenino sea más llamativo, ¿cachai? Pero la idea yo creo que sería como que todos los equipos tuvieran, aunque sea una jugadora reconocida para que fueran al estadio, fueran a vernos, eh, o los medios estén más ahí los medios que son, no sé pues los medios más masivos, como se dice ¿cachai? como para que la gente también nos conozca y se familiarice con esto que es el fútbol femenino pues, ¿cachai? porque lo dejan lo muestran como lo quieren mostrar nomás pues, en los medios generales ¿cachai? lo muestran como ah, fútbol femenino lo, romant lo romantizan un rato ¿cachai? Y, pero el trasfondo Oye, ¿por qué no pescamos la liga y la damos en la tele? ¿Cachai? ¿Por qué sacan con romantizar eh, la cuestión de que Pucha, eh, damos todo, que hay locas que son mamás Y que tienen que jugar, y que tienen que entrenar Y que tienen que estudiar, y que tienen que trabajar Y más encima son mamás, dueñas de casa mucha que las que niñas, pero... Pero ¿y? ¿Cachai? Es como, ya, yeah, romantizáis eso un rato Y es lo que hace la tele con todo con todas las cosas, ¿cachai? Nosotros compartimos en nuestras redes sociales de ataque directo, y eso lo vi en tu propio Instagram, Chelita, uh -huh. un video que hablaba Felipe Bianchi sobre las diferencias salariales, sociales, uh -huh. que está teniendo no solamente las futbolistas mujeres, sino que también en, en todo ámbito de cosas. Y hablaba de algo que yo no sabía Y me dejó perplejo No tenía idea que Marta gana todo en un año Marta que es el mejor futbolista profesional femenino Femenina. Junto con esta chica Junto con esta chica de Estados Unidos Que fue campeona mundial en Alex. Francia 2019. No, Rapinoe Rapinoe, ¿eh? exactamente Ellas ganan aproximadamente Lo que Messi gana en una semana Ellas lo ganan en un año y son las mejores y son las mejores esa es Estados, la Unidos, ¿Ese es? Estados Unidos, acuérdate de lo que pasó a principio de año Y que lo hablamos en el programa, en el estudio Cuando las muchachas eh, hicieron una protesta Porque no le estaban equiparando los sueldos En desmedro de la selección masculina Siendo que la selección femenina de a Estados Unidos un Es potencia, es potencia mundial Y en, más, y en masculina es del montón y Hay que decirlo así, tal Exacto. cual Exacto, desde la liga desde la liga local hasta el nivel selección, eh, Estados Unidos es una potencia. Po. Así que, eh, no sé, po, si se nota ahí las diferencias, imagínate acá. Po. Imagínate acá, estamos a en luz todavía. Así que, no, pues, a seguir poniendo en el hombro nomás, a seguir que las la chicas desde más niñas se vayan entrenando para que cuando lleguen a la edad puta nuestra ya puedan demostrar un nivel... Eh, mejor, porque finalmente Creo que el nivel del fútbol femenino También se basa porque no tenemos Una buena base eh, Desde chicas, pues, ¿cachai? No sé, pues no podéis componer a un niño que se vino Entrenando a los 6 años A claro. una niña que se vino entrenando recién A los 12, a los 15, no los podéis comparar por pues, los 15 años, ¿cachai? No no no hay comparación si el niño Se viene entrenando de mucho antes ¿Cuántos años Pero... tienes tú, chilita? Yo tengo 28 eh, broma, yo pensé que tenías menos. Sí, siempre me dicen lo mismo. Pero el deporte, po. el deporte, sí. el, la buena alimentación. Porque tú estás el en el fútbol pique en estos momentos. Tú estás en claro el pique de tu carrera. Exacto, sí. Y siento que, que bueno, el otro día igual tuve una entrevista por Instagram y, y no sé, pues yo le decía luego que eh, siento que de repente hacer el trabajo de un equipo más chico, eh, chico entre comillas, porque para mí el equipo de unir la carrera es el eh, equipazo, ¿cachai? Equipazo de familia y todo. Eh, pero me refiero a un equipo más chico en, en números, ¿cachai? En quizás rendimiento, por lo mismo, porque somos, o la mayoría son jugadoras que han empezado de O vienen de futbolito o, o vienen empezando tarde a jugar, pues cachai. Claro. Entonces, Oye, acá hay un posteo, disculpa, chita. Acá hay un dime. posteo del profe Mauro, dice: Si bien me acuerdo, hubo un país europeo que los jugadores de fútbol masculino donaron parte de su sueldo para los sueldos del fútbol profesional femenino, fueron ale los alemanes. Cacha. Bueno, no tenía idea. Fueron los alemanes. Los alemanes, cuando Alemania fue campeón de Mundial de Brasil 2014 y ya el fútbol alemán femenino estaba teniendo la potencia que estábamos comentando, fueron ellos, fueron ellos. Y acá nuevamente escribe, y para que el fútbol femenino empiece a profesionalizarse más es obligatorio que la NFP obliga a los clubes a tener al menos dos series más, así nuestro fútbol femenino sería de exportación. Coincido plenamente. Coincido porque sí. eso le daría más bagaje y bueno ya lo hemos hablado hasta el cansancio nosotros pero lo que pasó en argentina fue un fracaso nosotros pensábamos que le iba a ir bien lo habíamos comentado de hecho tú eras de las más esperanzadas con que la selección sub-20 hubiese tenido claro. un gran desempeño eras tú y fue todo lo contrario no fue pésimo en argentina y ahí se vieron las falencias de la selección como tal y la, y la forma, como se trabajó por parte de Andrés Aguayo, que tuvo que tomar esto de forma más, más que nada tarde. Sí, pues es que es por eso, porque tampoco hay un fútbol formativo en el femenino, ¿cachai? Ahora, ahora eh, está como, ahora me refiero antes un poco antes de la pandemia, este año como que se fue reforzando Brigio eh, a fines del año pasado y... A principios de este año se fue reforzando, brígido, lo que era el, el fútbol femenino formativo, ¿cachai? Pero ya dándole el interés de decirle, oye, quieres ser profesional, ¿cachai? Como, como, como se hace con los niños cuando están entrenando en claro. el deporte y no lo hacen solo por hobby, sino que porque ellos quieren realmente entrenar para ser profesionales en eso, ¿cachai? Y, y, y me alegro mucho también de las personas que lo hacen, de, de los profesores que se atreven a hacerlo, porque no todos, los, no todos los profesores se atreven a tomar el fútbol femenino y a tomarlo en serio, por, por todo. Por todo lo que eh, en los comentarios, etcétera Hay muchas cosas detrás del fútbol femenino que, que hacen de repente eh, abandonar el barco, pues, ¿cachai? Y, y hay profes que siguen y persisten en eso como el mismo profe de palestino el Claudio? Sí, el profe claudio le, eh, lleva muchos años trabajando lo mismo que carlos en el vial eh, muchos años trabajando para profesionalizar un poco más el equipo y hacerlo visible Afortunadamente, y para hablar y la claro la profe Carla, la profe carlita es eh, ha conseguido en menos de tres años porque ella ya lleva el cargo solo este año eh, ha conseguido muchas cosas con, con su trabajo porque finalmente eh, lo que nosotros mostramos o lo que nosotros tratamos de hacer como futbolistas como profesionales eh, fuera y dentro de la cancha es lo que también nos, nos inculcan ellas como como, como profesionales también desde, desde su ámbito, pues, ¿cachai? Eh, poder, no sé, pues, llevar un equipo, tener una identidad. Si yo quisiera irme a algún equipo, yo sé que voy a tener una identidad de juego porque eh, más allá de que, no sé, pues, la gente diga que uno tiene que tener como una identidad táctica, encuentro que la garra, así como la garra que tenemos como jugadoras de calera es... Eh, no sé, creo que nos representa que ande vaya y vaya a cachar que esa jugadora eh, salió de calera o estuvo ahí o vivió, se vivenció ahí y quien, y las jugadoras que estuvieron en nuestro equipo y que han estado eh, siempre salen agradecidas eh, del, del grupo humano que existe en, en el equipo así que no, bacán, es bacán claro. todo, todo todo lo que tenga que ver como el trasfondo de la precariedad del fútbol femenino eh, todo lo que tiene que ver detrás de eso Es como eh, La otra parte pues, Como lo que uno ve como más emocional Y más bonito Que es la unión eh, el, el cariño Y la pasión desinteresada para, Por hacer algo ¿cachai? Entonces claro. esas cosas que De repente uno cree que en la humanidad están perdidas ah, Pero pues, Existen aún Oye, Chelita, para ir finalizando ya Porque nos quedan pocos minutos Nos vuelve a escribir acá el profe Mauro Dice, ojalá algún día podamos decir que el fútbol femenino Es potencia en Chile Y que mi carrera como entrenador pueda llevarme otra vez A la misma rama de, de fútbol ha sido una de las más lindas experiencias que he podido vivir en el fútbol como tal Ánimos a todas las chicas de nuestro fútbol Y me parece muy interesante este posteo Porque la ANJUF dentro de la semana emitió un comunicado En base ah, a las okay. platas que iba a enviar la Conmebol Que debería ser distribuida equitativamente No solamente para el fútbol femenino Sino que también las ramas juveniles, las ramas y, juveniles. Y, también, y también la FIFA Va a entregar una, un dinero para todas las federaciones de fútbol Que también tiene que ser repartido equitativamente En el fútbol profesional, en el uh. fútbol femenino, en las ramas juveniles Y el último que te quiero consultar ¿Se cumplirá eso? ¿Por qué te lo digo? Porque como se fue Sebastián Moreno Ya estaban hablando de nombres para potenciar ya diversas áreas que quedaron al debe en su gestión Que es particularmente el fútbol de la segunda división Que fue una de las críticas que se hizo a la administración de Moreno También los problemas que tuvo con los clubes grandes Pero sí se alaba al fútbol femenino Suenan los nombres de Marcelo Salas, Juan Tagle y también Ricardo Abumor Son rumores solamente, pero son los que generan mayor consenso Para tomar este barco hundido que es la NFP no, está difícil, está difícil porque uno no sabe las intenciones que hay realmente de cada persona, detrás de cada persona, ¿cachai? Eh, no sé, pues, quisiera apostar por Marcelo Salas, porque Marcelo Salas, eh, no sé, pues, por, por su trayectoria y como jugador y todo, pero yo no sé con qué es lo que piensa él del fútbol femenino realmente. Eh, porque hay muchas personas también que tienen su opinión detrás, escondida del fútbol femenino y que no se atreven a decirla y que y que después hacen las cosas por detrás, como dejarnos como dejar a la selección, por ejemplo sin partidos previos a un mundial ¿cachai? y desde ahí no notarse ningún tipo de interés ni ninguna ningún tipo de invertir en eso, pues, ¿cachai? ojalá, ojalá que los fondos fuesen repartidos de de manera equitativa, pero no. está difícil, está difícil, está muy difícil. Pero ojalá se lograra algo con, con este comunicado que hizo en Hoof, que así también nosotras como jugadoras podemos tener acceso a esa información, que de repente somos muy ignorantes, pues, ¿cachai? En ese sentido, así que nabo eh, agradecerle a ellas por difundir esta información, y por también nosotras decir, oye, nosotras también tenemos derecho a, ¿cachai? Porque de repente, como estamos tan acostumbradas nosotras a, como decirle, esforzarse el triple, el doble, el cuádruple para pa jugar, para entrenar, ¿cachai? De repente se te olvida que tú como jugadora mereces esas cosas, ¿cachai? De, tienes que tenerlas. Entonces, pura, eh, Ojalá esto nos sirva para pa exigir eh, realmente lo que merecemos. Por pues si es que no llegase a darnos nada, por pues si es que no llegase a darnos nada, eh, sería justo que pudiéramos hacer algo para hacernos notar como futbolistas profesionales que somos, todas las que nos pagan y las que no, ¿cachai? A las que les pagan y a las que no nos pagan. A eso voy. Es. Al Perfecto, final... Ya estamos. Chilita, ya estamos finalizando Bien. el programa el día de hoy, se nos hizo corto, se nos pasó sí. volando el capítulo de hoy con la rifa que realizamos y también con esta pequeña tertulia que realizamos en conjunto con la Chilita para saber su opinión respecto a los cambios que se vienen en la ANFP y en pos de buscar mejoras para el fútbol femenino en el ámbito profesional. Chilita, darte las gracias, nos encontramos mañana porque ya tú Yo... retomas... Sí. Quiero darle las gracias a ustedes y a todos los que me apoyaron con la rifa, a todos los que compraron números que están viendo el programa y los que no, también a la Feña Pinilla, a las cabras de la selección que firmaron la camiseta, a Perfect Design, a Corur, a, a New Le Print, a todo, a, a la Feña que se puso con las clases personalizadas. Nada, pues agradecer a la profe Carlita, a ustedes por darme la oportunidad de, de tirar la rifa y nada, muy, muy agradecida por el día de hoy y por al fin ya tirar la rifa que me tenía... Ahí, ahí estaba, estaba ahí y yo decía, no, tengo que tirarla luego porque ahora aparte que tenemos el tema de la, de la rifa de mi compañera, la, la Romero, que también es importante para nosotras eh, seguirla difundiendo y que la gente compre números y que... Mmm, y que la apoyemos porque quizá cuánto tiempo también va a estar afuera y es duro estar afuera de las canchas, es duro estar afuera de los entrenamientos a los que uno estaba acostumbrado porque tenéis que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, así que nada, pues brindarle un apoyo grande a mis compañeras y a la Romero en especial que sé que es difícil el momento post accidente y lesión. Que, que me imagino que la de ella, es que de verdad que la de ella es mucho peor que la mía. Si, eh, así que Napo, darle un apoyo grande que todos sigamos que sigamos comprando números de rifa, que yo también le compré números de rifa y que todos le compremos números para que para que se recupere. También acá le compramos. Eso, buena bacán, sí, eso sí. eso más que todo po, y darle un abrazo a mis compañeras y que sigamos entrenando nomás eh, todas juntas, la profe Pau por entrenarnos todos los días, darse el tiempo. Aunque a veces seamos pocas Darse el tiempo de entrenarnos Y a la profe Carlita por estar ahí Gestionando cada vez cosas Para nosotras y que no tengamos que gastar Más de nuestro bolsillo, más de lo que ya hemos gastado Así que nada Agradecernos, eternamente agradecida De ustedes también de si es parte de, de Zona X de ataque directo pues que Sí, no es necesario. Sí, no, pero <risa> sí, pero igual pues, eh, Igual se agradece el espacio Así que nada a seguir trabajando nomás pues y a seguir dándole con el fútbol femenino, a seguir difundiéndolo, a seguir con las entrevistas. Esperamos que los otros programas eh, sigamos juntos y no tengamos problemas de conexión. Mañana, porque esta es la semana dedicada a Unión en La Clara, hicimos la rifa con la Chelita. Nos fue muy bien. Agradecemos el tremendo eh, éxito que tuvimos en la sintonía. Estoy muy contento por el apoyo que nos brindaron todos ustedes. Y bueno, Chelita. Genial tenerte de regreso Bueno saber que te encuentras bien Mañana Continuamos como señalaba previamente Con Unión La Calera ¿Y a quién vamos a entrevistar? Te cedo el honor Mañana Mañana Mañana vamos a entrevistar <risas> <risas> Mañana vamos a entrevistar A una de T Que Que se ha sacado eh, la mugre por el fútbol femenino eh, desde antes de tener quizás los conocimientos para entrenar, empezó a entrenar eh, equipo femenino y siempre se la ha jugado por el, por el fútbol femenino así que mañana vamos a tener a la, a la profe de Unión La Calera la DT, director técnico de Unión La Calera la profesora Paola Mendoza Así que ahí vamos a estarle haciendo preguntas incómodas para ponerle incómoda porque ya no soy jugadora desde acá, solo soy una entrevistadora. Así que la voy a entrevistar mañana. Que lo espere. ¿eh? Muy bien. Mañana también va a estar la profe Carla que por temas la técnicos no pudo colaborar con nosotros. Agradecerles a todos su tremenda sintonía Darles las gracias a Ñuleprina, Deportes Coral Estilista Turco, Bazar Cafetero Aqua Antu, también a Planeta 7 que se sumó A nuestro programa Por todo el apoyo que nos han Brindado siempre También darle las gracias a Tuzona X y Jeff aquí por la puesta en escena El día de hoy, y recuerden mañana A partir de las 22 horas una nueva edición de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X Síganos en nuestras redes sociales Arroba Tu Zona X Instagram, Twitter Y en las redes sociales de Ataque Directo Arroba Ataque Directo Radio en Instagram En el Twitter Arroba guión bajo Ataque Directo Y en el fanpage Ataque Directo FM Y dentro de la semana Ahí Chelita me va a dar los ganadores de forma interna Vamos a dar a conocer, valga la redundancia Los ganadores de esta rifa en nuestras redes sociales un gran abrazo, nos vemos mañana y recuerden que sea gol. Chao, chao, chao. Que sea gol.